Ante ti Virgen de la Peña, Madre de Dios y Madre de los hombres, agradecidos por tu inmensa bondad, por tu intercesión, por nosotros ante su Hijo Jesús, nuestro Señor, humildemente postrado a tus pies, imploro tu protección y amparo cada día de mi vida, y tu auxilio en las horas de mi muerte, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, no tengas en olvido a todos los que amamos. Vela por la iglesia y por sus ministros. Socorre a los necesitados, a los hambrientos. Consuela a los afligidos, a los que sufren. Atiende a los que padecen la guerra, la injusticia, Muévenos a respetar a las personas, a la vida, a la libertad. Sé la abogada de nuestros pecados, líbranos del mal. Tú, María, la llena de gracia. Amén.